Hola muy buenas, soy de González y hoy en mi canal voy a hacer el unboxing de The Goonies. Esta edición es de Titans of Cool y contiene un Steelbook con dos discazos, uno en 4K, UHD y el otro un Blu-ray normal. Vamos a abrirlo. Por cierto, esta oferta la he visto vía Goonies y era más barato que las ediciones de... El extranjero, algo muy raro voy a hacerlo con cuidado, que no me quiero cargar para que lo veáis bien y si, sí, hay reflejos del solete que hace hoy aunque viva en el norte hoy tenemos un buen día refleja porque es un plástico ya veis lo que viene Hola, estoy yo aquí grabando Titan of Cult Un set de dos Discos en HD Aquí está mi webcam Y luego lleva El steelbook, por supuesto El steelbook, lo vemos aquí Y Un póster Y un pin. Vamos allá Otra vez, hola luego cuando la editen, aparecen de más mona bueno, voy a abrirlo, plástico, ¿eh? esto es de plástico con mucho cuidadito y cariño esto lo estoy haciendo en riguroso directo luego ya lo haré la pospu bueno, aquí lo voy a dejar por aquí pues se ve luego os lo enseño el pin el fin de aquí sin cargarme el plástico. Buena pregunta. Bueno está, madre mía, ¿Qué es esto. Yo te, encima tengo poca fuerza, pero bueno, más vale maña que fuerza, ¿no? Aquí el fin, qué pasada. De hecho, se ve mejor aquí en la webcam, los detalles que a mano no es tan tan amarillento como aparece la webcam, es más color cobre, pero es súper alucinante. Con el agujero, hola, mis dedos no Perfecto, ¿no? Y como es grandote Pues tiene dos pins Y de grandote me refiero Te voy a coger ahora mismo La regla y vamos a ver cuánto mide Cero como por aquí, más o menos Mide unos 6 centímetros Nada baladí ¿eh? Grandote, mirad Vale, aquí el steelbook ¡Qué pasada! Esto es un rollo Juego de Tronos, eh Que se han pegado un poco... Una especie de copia, Juego de Tronos Pero bueno, con cañitas de bambú Y un cadáver Vamos a ver qué tiene aquí dentro ¡Oh! ¡Qué chulada por Dios! Los sketch El discazo, creo que este es el normal Exactamente Y el UHD, como siempre suelen venir en negro guay un pasote aquí otra vez el disco normal voy a cerrar, oye y por la otra parte qué tenemos, ah, amigo esto y otra vez voy a mover un poquito se ve bien verdad Tendréis que ver cómo tengo la webcam, porque mi mesa es muy pequeñita Y tengo la webcam encima de la silla y encima de un disco duro, o sea, un disco duro, perdón Un manga, el de Akira Y para ser sincera es el tomo quinto y no os estoy tomando el pelo, mirar O sea, que una se lo monta como puede no tengo mucho espacio, pero me gusta hacer los unboxing y hacía tiempo que no los hacía. Creo que es una edición muy chula. Ah, y luego el póster. Vamos a verlo con cuidado. Voy a bajar la persiana para que se vea mejor. Estaba diciendo que luego voy a hacer una post, pues no. Lo voy a colgar directamente así en YouTube, me parece. Que me caigo... Sí, ahora se ve más como sería el color. Lo que pasa que al ver, al haber poca luz, se pixeliza. Vuelvo a sacar, mirar. Este ya el color sí que se asemeja al, al que sería el que se ve a, luz, a la luz. Está muy chulo. Vuelvo a subir la persiana para que lo veáis bien el póster. Me refiero para que veáis bien el póster. Así ah, es suficiente, sí, mi persiana es eléctrica. Da ahí el ruido. le voy a poner sin música ni nada. Luego cuando tenga más tiempo, ando con la tesis y no tengo demasiado tiempo de andar editando los vídeos. Y sé que queda muy cutre. Pero, ¿sabéis qué? Me da igual. Además quiero que veáis cómo son las cosas. Cada vez que a veces sin editar también queda guay, ¿no? Lo cutre está de moda, no lo sé. Bueno, el póster es muy chulo. No lo voy a negar. Pero me ha desilusionado. Me esperaba algo más grande. Me esperaba algo más grande. Pero está guay. Yo creo que será... No llega a una 3. Es más grande que una 4. Yo calculo... No, habrá eh, que calculando... Es más pequeño que una 3. Pero está guay. Mira, si lo queremos poner en la oficina o en que parte de, de la casa, pues no ocupa mucho. Pero yo me iba un poco chasco, me esperaba un póster aunque sea en A3 y nada, esto es todo, vuelvo a repasar todo lo que venía en el, en el pack todo chulo de Titan of Cults el póster lo vuelvo a meter en su plástico con cuidadito mira un truco para que no se os pegue aquí el asunto yo le suelo dar así la vuelta a los plásticos vale, es lo que hago también con los cómics y luego lo vuelvo a pegar perfecto esto, el pin, mega chulo No creo que me lo llegue a poner nunca Porque es demasiado grande Pero nunca se sabe Vuelvo a poner Esto, iba aquí encima y el póster, ¿dónde iba? Iba aquí ¿O iba aquí? No, iba aquí Yo tampoco me acuerdo mucho No, no iba aquí, iba aquí Lo vuelvo a poner todo como estaba y para meterlo, dejo al final el póster Con cuidado, con cuidado, todo perfecto Y es lógico que el póster vaya aquí detrás Porque si no, cuando miramos aquí el, el packaging Pues claro, no se vería ese tono el, Una cosa blanca Lo, ¡Ay! Mira, me acabo de dar cuenta ahora que Aquí viene un cartoncito claro, y se ve aquí transparente y sigue bueno, el packaging me gusta mogollón y aparte no me ha costado casi nada el precio, de hecho os lo puedo decir aquí lo tengo en el móvil mirar sí, no se ve casi nada en mi móvil a ver 34,95 euros 35 euros me costó y vais a ver que otras ediciones a ver si lo consigo poner son bastante más caras mirar otras de titan of cool de titans sé que lo vendían bastante más caro lo voy a poner aquí que sí que quiero esta versión vamos allá voy para arriba para arriba para, arriba, para abajo que quiero decir sé que otros vendedores lo venden bastante más caro no lo encuentro pero he visto que lo vendían por 60 euros y este me ha costado 35 bueno, gracias a Movies por el chivatazo y sí, me habéis visto mis preciosas zapatillas de casa del número 35, pero con mucho humor, oye, y amor.